Cuando me vamos a tirar... Te va a levantar, güey, te va a jalar Te va a, calar, ¿Te te a jalar, jalar? No, va a, te va a oh. a la muerte, güey. Ese, güey, la muerte. Ya te estoy a la, la banda de de por de si de te de vas de para de abajo, güey. Tengo que fue por tu nivel. Ahí, güey, güey. El video que acabamos de ver sucedió en Atoyac, Veracruz. El joven Jesús Eduardo, de 19 años de edad, bajó hacia esto que es un puente, en donde se encuentra un precipicio, de ahí lo que intentaba hacer era arrojar un fierro que pertenecía a las vías del tren hacia el vacío. Escuchamos en la grabación que quien lo está grabando le menciona que lo va a jalar la muerte, hay algunas otras personas que están con él y que le mencionan igualmente que se va a hacer daño. y ¿Cuál es la coincidencia o será algo sobrenatural que efectivamente, de pronto, cuando el joven trata de arrojar ese gran pedazo de hierro hacia el vacío, este se lo lleva junto con él? Cuando me tomas vas a sentir. ¿Te, ¿Te, ¿No? te va a levantar, güey, te va a jalar. ¿no? ¿no? ¿Te, te va a jalar la muerte, güey. Ese güey, la muerte. Ya te las a ¿La, la, la, la banda por si te vas no. para abajo, güey. Se viene a mostrar este por tu negligencia Jajajaja Jajaja Ahí va ahí va a ¡No mami! ¡No mami! Sí. Cuando me la mandira Te va a levantar güey, te va a jalar Te va a jalar ¿No? la muerte güey. Ese güey la muerte Te sí, sí, asusten a la banda porque te no, no, no. vas no, para abajo güey. Se viene a mostrar este por tu negligencia Jajajaja Afortunadamente Al parecer el joven fue rescatado Con vida, sin embargo Estuvo muy cerca de encontrar La muerte, efectivamente Lo que sus compañeros le decían Que iba a pasar Cuando a Te vas te vas a jalar Te te va a ganar la muerte, güey. Ese eh, güey si la muerte, güey. Ya te estoy a la banda por si te vas sí, para abajo, güey. Ten, tenemos que ¡No, no, te no, por, no, no, por tu <ríe> negligencia. <risa> <tu> neg <risa> <risa> <risa> eh, ¡No, oh, mami! ¡No, oh, mami! Oh, mami. Tengan mucho cuidado con hacer cualquier tipo de acción peligrosa en una área, por ejemplo esta, donde había un vacío de los dos lados y este muchacho estaba jugándole al vivo afortunadamente salió de esta, pero podríamos estar contando otra historia, este video nos deja un gran mensaje y es el de no se metan en lugares peligrosos y hagan caso de no arriesgar la vida, mi nombre es Oxla Castro y tenemos este video como evidencia de que las coincidencias pueden suceder, nos vemos en el siguiente video.